Cuando vayas a fallarme, asegúrate de no necesitarme nunca más. Hey, aprende algo. Jamás, escúchame bien, jamás le falles a esa persona que te apoyó tanto. Hola amigos, les saluda Ricardo Niño, sean bienvenidos nuevamente a v me complace que esté nuevamente por acá creo que uno de los errores del ser humano es no apreciar el amor no valorar a las personas que están a nuestro lado fallarle a alguien que lo ha dado todo por nosotros desde mi punto de vista creo que eso es caer muy bajo A veces sin darnos cuenta herimos a quienes nos ayudan y tal vez esa no sea nuestra intención y aunque en la vida no podemos intentar complacer a todos debemos intentar no hacerle daño a otros especialmente a esas personas que han estado ahí en las buenas y en las malas por eso hoy te digo, cuando vayas a fallarme, recuerda no necesitarme nunca más, porque te aseguro que ya no estaré para ti. Claro que el ser humano se equivoca, y por más que evitemos dañar a alguien en algún momento, lo hacemos, y hablo en plural, porque todos lo hemos hecho, ya sea directa, o indirectamente pero aún así no podemos echarle la culpa a nuestra naturaleza eso me parece un poco cobarde la verdad debemos debes intentar no hacerle daño a otros por favor demostremos que somos buenas personas que no somos como muchos por ahí si quieres ser parte de la vida de alguien hazlo sin causarle heridas no vayas por ahí esparciendo espinas puede llegar un momento en el que incluso puedas pincharte con alguna de ellas no falles no le falles a esa persona que te ha demostrado lo importante que eres para su vida no lo hagas no se lo merece y es que ni tú te mereces que te hagan algo así. Solo imagina lo que alguien ilusionado puede sentir cuando le destrozan el corazón. Horrible, ¿verdad? Ya has pasado por eso, ¿no es así? Entonces, ¿para qué hacer sufrir a alguien así? ¿Te gustaría que te hicieran lo mismo? Entiende que un lo siento jamás será suficiente para sanar un corazón roto. No seas tan egoísta. Muchas personas prefieren callar para evitar hacer daño, sin saber que ese silencio puede generar mayores consecuencias. Asegúrate que ni tu silencio le haga daño a esa persona que siempre estuvo ahí. Asegúrate que no derrame ni una lágrima por ti porque de ser así la vida te lo hará pagar y no es una amenaza en realidad es un consejo cuando le hacemos daño a las personas que solo han sido su mejor versión con nosotros la vida nos enseña que así como un día podemos estar en la cima en otro podemos estar tocando fondo es por ello que te recomiendo siempre hablar con la verdad y jamás pienses que porque el daño ya está hecho ya no importa no muchos nos hemos quedado esperando eso y perdón para poder continuar y sí, me incluyo porque yo también he estado en ese lado y la verdad se siente horrible sientes como tu corazón se hace cada vez más y más pequeño Sientes cómo ese nudo en la garganta se apodera de todos tus momentos. Especialmente de aquellos que deberían ser felices. Cuando alguien a quien has apoyado, querido y amado, tanto te traiciona. Sientes cómo el mundo se te viene abajo. La verdad es algo que no se lo deseo a nadie. Es por ello que, para evitar hacer daño... O al menos intentar no hacerlo debemos hablar siempre con la verdad debemos hacerle frente a esas situaciones verdaderamente difíciles debemos demostrar que somos personas que valen la pena aunque claro que no siempre se puede evitar el sufrimiento pero creo que es mejor demostrar que somos transparentes así nos sentiremos mucho mejor aunque no podemos evitar que siempre seamos el lobo en el cuento de alguien más. Pero sí podemos hacerle entender a las personas que no somos tan feroces como dicen. Tal vez hayan cosas que se escapen de tus manos y ciertas heridas que sientes que las personas de verdad se merecen. Pero hey, nunca actúes con odio. No permitas que tus sentimientos te dominen no falles aunque te fallen a ti tú no seas como ellos no seas como el resto mira a tu alrededor hay personas que confían en ti no les hagas dudar de tu esencia amigo amiga me coloco a tu lado hoy porque sé que errar es de humanos pero aún así te pido que no decepciones no traiciones a esa persona que te ha estrechado su mano no juegues con los sentimientos ajenos No lastimes a nadie La verdad es que esas heridas Esas que se generan en el corazón Son las más difíciles de curar Nadie se merece eso, por favor Y mucho menos le falles a esa persona que te demuestra que te quiere A esa que te demuestra lo importante que eres en su vida Si crees que ya no sientes nada por él, ella Dile, háblale con sinceridad Dile las cosas de frente y ok, tal vez le va a doler, pero será lo mejor. Y recuerda algo. La vida siempre nos da lo que merecemos. ¿Qué crees que te dará si le fallaste a alguien tan especial? Yo te responderé. Nada. Vamos a aprender. Aprendamos a expresarnos desde el corazón. Eso es muy bonito. Y no no te hace ver débil ni nada de eso de hecho todo lo contrario pocos se atreven a actuar así especialmente por miedo a ser juzgados pero tú no eres así verdad si tienes a alguien a tu lado cuídalo cuídala has tenido muchos problemas has tenido altos y bajos y mírala esa persona sigue ahí contigo si sientes que alguien te ama pero no le puedes corresponder no le mientas no la ilusiones no le hagas creer cosas que en realidad jamás pasarán y si es necesario aléjate un poco hazle entender que no es el momento para algo más y que así te sientes bien jamás le falles a alguien que es capaz de sacrificar su felicidad por ayudarte a conseguir la tuya no seas tan cobarde Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te voy a pedir que por favor en los comentarios me dejes un emoji de una mariposa. Así sabré que este contenido te está gustando y que has llegado hasta el final. Adicionalmente te quiero pedir que por favor me regales un buen like. te suscribas. Actives la campanita de notificaciones. Para que así te avise cada que suba algún video. Nuevamente muchas gracias por llegar hasta el final. Soy Ricardo Niño, y yo me despido. Hasta la próxima.